Contar el ser humano. Solo el humano se angustia con desgracias ajenas de historias ficticias. Solo él ha inventado artefactos para capturar momentos y medidas. Solo nosotros tememos al olvido. Ese miedo a perder, ese miedo a no saber. No recordar el sentido de la inocencia, olvidar la fascinación. Ser inmunes a la sorpresa. El distanciarnos de la calma y complejizar lo simple. Contamos los días de la semana abriendo y cerrando capítulos. En los 31 estados, las noches se cuentan en horas de sueño. Y los segundos en tequila ardiente. Contamos los huesos que nos sostienen, las penas que cargamos, las bendiciones que recibimos. En el bolsillo llevamos el cambio que cuentan los tragos con amigos. Las estrellas cuentan la historia que han visto, las cicatrices del dolor vivido. Y los alimentos, la unión de seres queridos. Contar es sobrevivir e inmortalizar. No es casualidad la importancia de las cantidades, de los detalles, de la verdad. Esa verdad que buscamos desde hace siglos y que registramos en código lingüístico. Son las palabras que cuentan al inicio, que es tuyo y mío. ¿Recuerdas la primera Señora, historia que contaste? Una vez una en tan ¿O los zapatos blancos? ¿O tal vez tus años con ojos cerrados? Calla por <risa> Mis más antiguos recuerdos no son míos, y aún así los atesoro junto a ríos de lágrimas y una alcancía de risas. Cuento los nombres que he aprendido, los lugares que he visto, pero más que nada, cuento con la esperanza de que este acto permanezca vivo y no sea solo mío.